Bienvenidos otra vez a un video en el que hablo de análisis literario. En este caso lo he titulado Saltos y es un video muy breve, pero que muestra una estructura que es fundamental para entender lo que hacemos en la clase de literatura. Como pueden ver, voy tomando distintos aspectos del análisis literario para ir armando como un rompecabezas qué es lo que ocurre en la clase de literatura. Si ustedes piensan que es algo muy sencillo y algo que no merece ser dicho, bueno, eh, qué bien por ustedes. Pero yo lo voy a decir igual. Entonces estamos con algo que he llamado los saltos y ahora vamos a ver en qué consiste. Lo primero es considerar que eh, el autor al escribir comenzaría con una idea, con un concepto al que podemos llamar genéricamente tesis. De la tesis va a moverse, va a saltar, ¿m? a, por eso he puesto esta flecha. ...que simboliza ese salto... ...a la técnica. ¿Por qué? Porque va a tener que elegir ciertos recursos... ...ciertos recursos que están dentro de su abanico de posibilidades... ...¿para qué? Para hablar de su idea, para exponer su idea o sus ideas... ...y entonces va a tener que tomar elecciones. Él es un responsable técnico por lo que está haciendo... ...entonces su técnica va a dirigir a la, a la tesis... ...y la tesis a la técnica. Entonces de la técnica... Él va a saltar a la escritura. Entonces, este fue el recorrido que realizó el escritor. De una tesis, fue una técnica, y la técnica fue a la escritura. Este fue el escritor. Pero el analista, que nosotros somos analistas en la clase, va a hacer un camino inverso de saltos. ¿Por qué? Porque está ante la escritura. Entonces, a través de la escritura, va a saltar a la técnica. ¿Por qué? Porque va a abstraer los, lo, las decisiones que realizó el autor, y de la técnica va a ir a la tesis, la va a reconstruir racionalmente. Eso va a ser el analista. Entonces, si ustedes se fijan, los saltos son inversos, el recorrido es inverso, pero es necesario entenderlo para saber qué es lo que pasa en la clase de literatura.